Pedir la atención de los amantes del baloncesto antes de... Porque sería injusto de mi parte ya Jeffrey Castillo con... Gracias, aquí apareció una. Con el equipo de trabajo, la directiva del club, Santa Ana, debe involucrarse eh, para la celebración de la caravana que se va a hacer. Eh, se hizo una misa ayer por el aniversario del club. Y bueno, pues lo demás ya lo coordinaremos nosotros que será... La celebración interna de los jugadores, el tema de, la, de una cena, un buffet que tenemos preparado para eso. Pero quiero en este momento mencionar, primero, Máximo Gómez. Es cierto que tuvimos una serie final increíble, increíble por no estar involucrados los equipos que mencionaba ayer, Duarte, San Martín. Y como quiera, tuvimos un pabellón los cinco partidos prácticamente siempre sobre el 80% de capacidad. El último día fue mucho más. Eso es grande para nuestro deporte del baloncesto. Pienso que todos los patrocinadores deben estar contentos. Por eso yo les doy las gracias como comercializador. A cada uno de esos patrocinadores, ese soporte económico que nosotros recibimos, porque quisiéramos contar con ellos en los próximos años. Fue un compromiso que yo hice con este comité organizador, de cual soy parte, de que el torneo debe ser autosostenible. Y cuando lo dije en la rueda de prensa, eso pudo haber sido una locura. Matrillé está hablando cosas, tú te acuerdas, oye, sí. pero este hombre está hablando de que van a vender cuatro millones de pesos no, un mucho año. No, Muchos no creyeron en eso. No, porque tampoco creían en que se podía jugar en el, en el techado Mario Ortega y se logró, y tampoco creían que Santana podía irse y se ganó. O sea, pero yo nunca he dado en mente a lo que sí. piense la gente que no sabe de eso, porque eso es lo que hay que mencionar. Como nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo, y lo hemos demostrado a través del tiempo, en todo lo que hemos estado, nos ha ido bien. Entonces eso es porque analizamos bien la cosa. Yo le doy gracias a los patrocinadores, al comité organizador, encabezado por el empresario Dilcio Gavín. Otto, Otto Conce. Otto, que es un tipo, pero es una persona vital. Héctor Castillo, Dios mío, qué gran valor tiene Héctor como balance, como equilibrio. Los clubes, cada club... Lidia, espérate, espérate. Cada club... El aporte. Porque ahí voy. Donde Máximo Gómez... Realizó mínimo nueve cambios de refuerzo. Por lo menos utilizaron a seis, siete norteamericanos. Eso tiene un valor económico a la federación. Para que el público de su equipo para que sus fanáticos recibieran lo mejor que se podía hacer. Máximo Gómez perdió un torneo haciendo las diligencias de lugar. Ellos fueron un gran rival. Pudieron haber ganado el campeonato también. Es más, siempre yo le decía a los muchachos, nosotros tenemos un buen grupo, pero ellos son mejores individualmente. Ellos en el uno con uno, con uno, fulano, fulano, ellos son mejores. Tenemos que jugar, la única manera de ganarle a ellos es jugar en equipo. Si hacemos otra cosa no hay forma. Crédito a Ramón Herrera, ese joven, cada vez que tengo la oportunidad lo menciono, tiene su forma, su temperamento, su estilo, pero ha sido un dirigente serio, un tipo serio, un tipo que le ha pagado a sus jugadores, un tipo que ha puesto el equipo correcto en la cancha para que su fanaticada gane, disfrute, goce. Eso es un tipo serio. Un tipo que en ningún momento se quedó con los cuartos en los bolsillos y que para traer un macarado de esos que andan por ahí es 6 mil pesos. El que hace eso no es serio. Ramón es serio. Haciendo esas cosas. Y por tal razón, Máximo Gómez tiene mis respetos. Claro, yo te lo decía siempre. Ramón y yo tenemos una buena relación porque nos llevamos muy bien. Santa Ana, ni hablar. Desde el primer día, los refuerzos de Santa Ana eran los dos más costosos. Después Robert Glenn. Adriz. ya la responsabilidad de pagar eso es otra cosa, pero lo voy a pagar, pero, pero el público, ¿qué recibió el público, recibió el espectáculo mejor disponible que había de Máximo Gómez y de Santa Ana el policía haciendo un espectáculo, el otro, el otro, todo el mundo, pero ahí estaba en la cancha, lo mejor que había en la República Dominicana disponible, y ustedes pueden tener seguro que si un jugador X estaba, oye Juan Miguel hablaba conmigo cada rato, Estoy en Moca, estoy en México, voy para Moca, ¿qué hago? Me voy para primero San Francisco, no vale la pena. O sea, estábamos pendientes de lo mejor que había disponible en este país, porque eso era lo que merecía el público. Eso es clave para regresar a la fanaticada a la cancha. La fanaticada va a ver ese tipo de espectáculo. Con el permiso de mis amigos locales, yo siempre decía, mientras los refuerzos sean los macaraitos esos que vienen, la gente no va para allá. Porque la gente vea, a son muchachos de madeja, lo ven, ven que yo qué, lo ven, viste el valle, lo ven, que, en todos los lados lo ve gratis. Vas para acá para ir a pagar para verlo en el pabellón. O sea, a tener un carro para coger el pabellón, un concho. No, la gente tiene que ver otra cosa. Y gracias a Dios, nos escuchan y una serie final que no podía ser mejor. Felicidades al baloncesto, a Máximo Gómez, con la cabeza arriba con ese talento que tiene Máximo Gómez, que ya he hablado bastante de ese niño, de Vargas, de, de Luis Mal, de Blake, creo que nada, nada que decir de ese muchacho. todo. Que sigan trabajando. Juan Luis Betances, el gran, la gran sorpresa del torneo, ese niño. Sí. Porque el policía se sabía que era, el policía lo que agarró este año y se metió en el paquete de los grandes tipos de este, de este pueblo. Pero el policía estaba ahí. De hecho, el policía era la gran luz de Santana, que no tenía a Richard Ortega Jr., a Luis De Bares que seleccionó a Junior Ortiz. Por eso es que es tan grande este campeonato. Por eso es que es tan grande. Porque teníamos muchas piezas fuera. Algún día tendremos a Richard de regreso, a Junior Ortiz, al policía. Y ahí es diferente la vaina. Ya ahí es diferente. Ya ahí no me van a decir que el primer día 0 y 6 para ti. Eh, va a ganar un jueguito. Lo recuerdo muy bien que me va a ganar a un jueguito, me lo Va a ganar un jueguito, pero es que la gente duda de un trabajo, señores. Santana ha estado en tres finales en los últimos cuatro torneos. 2016 perdimos del Duarte una final. En el 2017 fuimos campeones sobre Máximo Gómez en una final. En el 2019 perdimos en la semifinal y en el 2021, entonces, volvemos a la final y ganamos. Ha sido el equipo más exitoso desde el 2016 hacia acá, el equipo Santana. Tiene dos títulos y tres finales. A propósito de eso, Santana le ha ganado tres veces a Máximo Gómez de manera consecutiva en las finales. En el 2011, en el 2017 y en el 2021 ha sido el equipo... Que más veces Santana le ha ganado una final. O sea, el tres de las cuatro coronas. O la cero. primera fue San Martín Barridos, 4-0. Pero ahí estaba Richard Ortega, Benji Vinaya, Richard Matienzo, eso era otra cosa. Eso era otra cosa. Anderson, Wilkie, tú sabes, el grupo de San Martín. Y... Pero Duarte nos, nos ganó una final en el 2016 nos ganó en la semi en el 2019. Duarte ha sido difícil para nosotros en ese tipo de escenarios. Nos ha ganado respeto para el Duarte, nuestros vecinos.